Hola a todos, a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy veremos 10 datos curiosos acerca de Galileo Galilei y Leonardo da Vinci. Veremos algunos datos que representan lo que hicieron estos grandes genios. No siendo más, comencemos. Comencemos con Leonardo da Vinci. Número uno, Da Vinci era considerado hijo ilegítimo, puesto que su padre era notario y provenía de madre campesina, tanto que se piensa que en realidad su madre era esclava. Ahora número uno de Galileo Galilei, Galileo Galilei sufrió de persecución por la iglesia debido al choque que había entre sus ideas. Que refutaban los conocimientos que tenía la Iglesia. Número 2 acerca de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, todos los trabajos con los que se comprometía, nunca prometía acabarlos. Esa era una de las debilidades que tenía Leonardo. No terminaba lo que, lo que hacía, lo que empezaba. Ahora, número 2 de Galileo Galilei. Se dice que por su Exceso de trabajo en el manejo del telescopio le perjudicó mucho la vista, dejándolo a él ciego. Número 3. Acerca de Leonardo da Vinci se dice que él trabajó en la pintura. Solo realizó 30 pinturas, casi todas sin terminar. Ahora, con respecto a Galileo Galilei, podemos ver que se le consideró un amante al universo tanto que grandes de sus estudios fueron concentrados en la Vía Láctea. Número 4 Leonardo da Vinci estudió a profundidad la anatomía humana. Se interesó mucho por saber todas las partes que tenía el cuerpo. En cambio, Galileo Galilei descubrió nuevos satélites que tenían los planeros 5. Leonardo, Leonardo da Vinci se consideraba un gran innovador, tanto que fue uno de los primeros italianos en probar la pintura con óleo en vez de la temperatura de huevo. Mientras que Galileo Galilei fue un gran promotor del heliocentrismo que planteaba Nicolás Copérnico, que decía que la tierra y los planetas giraban alrededor del sol. Teoría que refutaba lo que decía la iglesia, que la tierra era el centro del universo. Número 6. Leonardo da Vinci era zurdo y disléxico y utilizaba la técnica del espejo que lo que le permitía escribir de derecha a izquierda, todos sus textos. Ahora, Galileo Galilei fue el primero en descubrir las fases del planeta Venus. Número 7. La obra maestra de Leonardo, la Gioconda o la Mona Lisa, fue robada en 1911 del Museo Louvre y recuperada en el año 1913. Mientras que Galileo... Fue el primero en descubrir las manchas que tenía el sol, o manchas solares. Número 8. Da Vinci también investigó en lo que tenía que ver con el vuelo. Tanto que inventó una máquina de volar que imitaba el vuelo de los colibris. Mientras que Galileo, en su honor, se le dieron a los satélites que descubrió. Los cuales son Ganímedes, Calixto, Europa e Ion. Llevan el nombre de satélites galileanos. Número 9. Leonardo da Vinci diseccionaba cuerpos. Esto con el consentimiento de reyes y papas y le permitían a él descubrir cómo se comportaba el organismo del ser humano luego de morir. Ahora, Galileo él tenía como gran admirador a Albert Einstein, tanto que lo, lo llamó el padre de la ciencia moderna. Para cerrar, vamos a ver la última curiosidad de estos dos grandes genios. Número 10. Leonardo da Vinci nació en 1452 en Vinci, una región de Toscana, y muere el 2 de mayo de 1519 en Francia, mientras que Leonardo da Vinci nació en 1542 Pisa, Italia, muriendo el 8 de enero de 1642 mientras se encontraba prisionero por la Inquisición. Tanto Leonardo da Vinci como Galileo Galilei provenían de Italia,